Por medio de este audio quiero enviar un saludo a don Wilson. Don Wilson eh, lo recuerdo con mucho cariño, eh, lo recuerdo porque siempre estuvo en el Café Ufológico desde el comienzo, siempre estuvo apoyando esta iniciativa, siempre estuvo con nosotros compartiendo su experiencia, compartiendo sus conocimientos también, compartiendo con todos nosotros incluso en a otras instancias fuera del café, conversaciones, timo, cumpleaños. Agradezco mucho su amistad, su preocupación por siempre enviar mensajes, estar preguntando. Usted siempre ha sido mucho más preocupado, más atento a lo que es uno. Eh, y eso se valora. Se valora aunque, sea, aunque yo ya esté bueno, más distante de todo el tema. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Sobre todo, y sobre todo, sobre todo, por su tremenda calidad humana y su preocupación por los demás, por el otro, por el otro como persona, no solamente como miembro del café, sino que como ser humano. Eh, así yo lo recuerdo siempre, y por eso le mando este saludo y le dejo un abrazo bien afectuoso, bien cariñoso. Querido amigo Wilson y la Caterina Simplici, ...en este audio quiero expresarle todo el cariño y admiración que siento por usted... Le agradezco infinitamente sus enseñanzas, sus saludos de buenos días... ...todas las mañanas y tantas cosas más... ...le envío un cariñoso abrazo y espero poder dárselo personalmente muy pronto... ...muchos, muchos, muchos abracitos... ...querido amigo Wilson, lo extrañamos mucho en el que fue ...usted ha sido un maestro para nosotros desde que lo conocimos... ...a usted y su trabajo por supuesto... Nos enseñó de metodología, de sus investigaciones, sus escritos, sus libros, su experiencia ufológica y siempre desde la generosidad hacia nosotros. Y hoy, bueno, hoy, hoy nos enseña de valentía, de fuerza, de coraje, de paciencia. Nos muestra cómo continuar sin bajar los brazos. Nos enseña a seguir desde el amor, desde ese cariño que siempre nos ha entregado, como, uno de los, como una de las coordinadoras del que ufológico, como... Amiga, le mando muchísima fuerza, todo el amor que le tenemos, lo echamos muchísimo de menos y lo queremos junto a nosotros. Un fuerte abrazo, lo quiero mucho Wilson, vamos que se puede. Germán Manríquez cuando pienso en la figura de don Wilson Cuellar, me remonto a la época del café ufológico, cuando yo recién comenzaba a rodearme de personas que habían investigado ya desde hace mucho tiempo la temática de la ufología, y cuando llego al lado de eh, Don Wilson, él eh, de forma muy cariñosa eh, comienza una conversación eh, en la que yo recuerdo pude aprender y pude conocer muchos detalles de cosas de la ufología que no conocía, que no me imaginaba tampoco. Y luego, eh, cada vez que tenía la posibilidad de poder conversar con él, recuerdo que se convirtieron en un torbellino de aprendizaje y agradezco eh, que él siempre haya tenido eh, la buena voluntad que haya tenido siempre eh, el cariño eh, sin incluso conocerme en un comienzo eh, por eh, conversar conmigo por explicarme ciertas situaciones por eh, enseñarme muchas cosas que aprendí en largas conversaciones con él eh, cuando miro la figura en este caso de Don Wilson veo prácticamente un padre ufológico eh, del que agradezco a la vida de poder haber conocido eh, hablamos de una tremenda persona de una persona muy humana que siempre está dispuesto que siempre tiene una cuota de alegría que siempre tiene una cuota de conversación seria eh, eh, la verdad es que eh, cuando hablo de Don Wilson, eh, hablo siempre de un tremendo investigador. Hola, Don Wilson. Quisiera enviarle un afectuoso saludo cariñoso, porque usted siempre tiene también mensajes cariñosos hacia mí. Siempre me está enviando saludos y me está enviando deseos de, de que todo salga bien y que tengan un buen día. Así que yo también le envío un cariñoso y afectuoso saludo de su amigo Iván y bueno lo que hemos conversado ha sido súper interesante se nota que usted es una persona que sabe mucho y nos hacen falta más conversaciones en profundidad eh, le envío a Reiter un, un cariñoso saludo y que se mejore que, que salga adelante que yo sé que le está poniendo énfasis en eso y nada eh, desearle que, que tenga un buen día y, y que, que sigamos comunicándonos a través de, de esta tierra o la nave espacial que usted quiera. <ríe> un abrazo amigo, sí, <coughs> perdón se me olvidó comentar algo súper importante para mí, para, para mí, usted tuvo un gesto muy lindo hacia mí, nos veníamos casi recién conociendo, habíamos conversado en algunas oportunidades en ...en los cafés... ...y cuando partió mi mamita... A, a más allá... ...usted tuvo la diferencia de estar ahí en el, en el momento más triste de mi vida... ...y eso para mí es imposible olvidarlo... ...así que le agradezco de todo corazón... ...que usted haya estado acompañándome en un momento tan difícil para mí... ...así que eso es imborrable, a mí jamás se me ha olvidado... ...y nunca lo había comentado Wilson, así que aprovecho la ocasión un abrazo, muchas gracias Wilson, el marciano negro como lo conocemos, es una excelente persona y amigo siempre está contento y con su estilo simpático y original nos saluda cariñosamente todas las mañanas con sus mensajes de fraternidad fue Wilson quien con sus escritos de Pumapunku me motivó para ir a ese maravilloso lugar y complementar sus investigaciones con fotos Esperamos que pronto pueda estar con nosotros nuevamente en el Café Ufológico y poder así compartir con él su experiencia de tantos años de investigación. Recuerdo que la primera vez que vi a Don Wilson me llamó mucho la atención porque lo vi una persona de buenos modales, una persona que habla y modula muy bien. Me dio la impresión que fuera un hombre que tuviera mucha experiencia en aulas académicas, un hombre con una trayectoria en la parte de la educación, yo no tuve el placer de conocerlo en toda su experiencia en el campo de la investigación ufológica. pero el corto tiempo en el cual yo pude compartir con él, vi en él una persona muy interesada, muy apasionada en la investigación en todo lo que respecta al campo de la ufología, para él mis más sinceras felicitaciones por el gran esfuerzo que dedicó horas y años a la investigación del campo ufológico. Una gran persona, una persona amable, sencilla, correcta, simpática. Esa es mi humilde impresión. Y para él, deseo toda la bendición para él y su... Buenas tardes, mi querido amigo Wilson Cuellar. Y le digo amigo porque usted me dio esa posibilidad. Agradezco la oportunidad de conocerlo como persona y como gran investigador. Admiro su obra y el que la comparta con nosotros. Deseo que esté mejor de salud. Un abrazo gigante de Conrado Sepúlveda. Hola Don Wilson. Siempre contamos con su gran presencia. Sus aportes muy interesantes por su gran experiencia de investigador ufológico. Esperamos siempre estar mucho tiempo más con usted. Lo queremos mucho. Muchos cariños. Don Wilson es una persona e investigador ufológico. Eh, lo Tuve el gusto y tengo el gusto de conocerlo desde el capítulo lo había escuchado por, con otra, el nombre en otras personas. Pude comprobar eh, fici, eh, personalmente sobre su trabajo de investigación. Él los hace, los escribe, los dibuja y los pinta. Su investigación la, la entrega gratuita y desinteresadamente, cosa que eh, sería digno de imitar de muchos investigadores actuales y antiguos. Es una persona indispensable en los cafés y en la ufología nacional. Indiscutiblemente es uno de los mejores copiladores, eh, recolectores y difusores de la investigación ufológica. Don Wilson Cuellar es una persona digna de imitar, como digo, por muchos investigadores. Bueno, estas palabras van dirigidas a ti, estimado Wilson Cuellar, que ha sido realmente eh, de esos amigos que van acompañando todo este devenir ufológico ya por muchos muchos años eres parte importante de la historia de todos estos cambios de los congresos ahí el USAC en los 90 de la formación de distintos grupos team tú siempre ahí con la, el, el, el axioma adecuado la buena palabra uh, la caballerosidad caballero, ante todo y el gran cariño que siempre colocas en cada una de tus acciones así que un gran abrazo Wilson y lo mejor siempre para ti y cuando ya toman la confianza de hablar es porque el grupo que lo está entrevistando, apoyando Le pero tengo en mi cabeza cientos de casos cientos de casos que muchos de ellos ni siquiera han salido publicados en los diarios o en televisión. Pero en el mundo ufológico, la gente que le gusta la ufología igual que a mí, se conoce. ¿Cómo cuáles? Nombre uno. Eh, al interior de Codebó, en una mina. Se dice que hubo un, una abducción de un minero muy conocido en coviapó. Y se conoció regionalmente en la zona. Porque yo conversaba después con Salina, hasta con Rodrigo, el periodista que está radicado ahora en este momento en La Serena que formó también división y desconocían en el caso pero en mi región sí se hablaba de, de esa situación después a los años después comenzó comenzamos, estuvimos varios años analizando o escuchando los hanchis fue como el tema de, de moda que hubo en aquel entonces todos los casos que se han conocido forma masiva han pasado por mi escritorio o por mis libros y me han tocado semanas, meses estudiarlo, leerlo y tener la suerte de que los amigos que están en mi grupo los podemos analizar muchos de ellos con mayores conocimientos que le permiten a uno salir de algunas dudas porque lo complicado en esta situación es cuando uno se hace la pregunta y uno mismo se contesta Claro que sí, Don Wilson. Aparte de la experiencia esa que nos contó al principio, ¿ha tenido usted otra experiencia con el fenómeno ovni? No, la única. La única fue en el desierto. Claro. Quedó impactado. La única y eso generó la consecuencia de estar fanatizado con el tema, ¿eh? fanatizado con el tema. Pero eso es grato, es grato, eso mismo cuando le digo que conversé con el padre un amigo, no sé, tuve la ocasión de ser invitado por mis consuegros, los suegros de mi hijo, a unas fiestas pachas parece que fue, o muchísimas sí, fiestas pachas. Y ellos tienen un patio grande que le hicimos la, la mesa del T-Club y debíamos haber unas 25 personas más o menos de las que estábamos invitados ese día pero era un asado tarde de la noche comenzaba como a las 6 y 7 de la tarde lo sentamos después en la mesa al interior de su comedor y una dama me dice Don Wilson, sé que usted estudia el fenómeno de, de los ovnis sí, dije. esa pregunta me la tienen que haber hecho como a las 8 de la noche y nos paramos de la mesa a las 11 de la mañana del otro día. Oh, ¡Qué maravilla poder hablar así del fenómeno! ¿Qué mensaje tiene usted para las chicas del Cafu para los amigos que les gusta el tema y para todos aquellos que estamos siempre detrás de de esta de esto que nos quita el sueño muchas veces porque nos mantiene despierto por horas y horas en la noche observando el cielo sin... ...lo primero que hay que tener... ...es mente amplia... ...estar en condiciones de... ...aceptar lo que uno duda... ...estar en condiciones... ...de aclarar... ...lo que a uno más le llama la atención... ...pero que necesita uno reforzarlo... ...hablar con personas que les gusta el tema... ...a uno le ayuda a saber... ...cómo explicar un tema... Con palabras simples. Pero, y como que uno aprende redacción. Porque es muy difícil hablar si uno no respeta lo que en gramática es la coma, el culto. Porque la persona que escucha eh, dice: Haz ¿Ah, que tú me dijiste tal cosa. No, yo, yo, una cosa, yo quise decirte: Es que no hiciste la pausa en el asunto y me, me diste a entender que era lo otro y ahí uno entiende que a veces no sabe castellano hay que aprender a hablar. ¿qué opina usted de este avance que, que, que ha sido como un avance cuántico así enorme desde negar el fenómeno absolutamente Estados Unidos de gastar millones y millones de dólares para decir que el fenómeno no existe después implementar programas que, que eran de investigación ex, escondida del fenómeno y ahora cierto abiertamente reconocer ante el mundo que el fenómeno es real yo creo que Estados Unidos está adelantando algo que se va a saber en un futuro muy cercano algo saben ellos invertir millones y millones de dólares e incluso hay un presidente estadounidense que quiso formar o formó una agrupación de defensa aérea o defensa contra una eventual invasión ahora eh, si yo realizo las culturas que he estudiado no voy a Puma en la más cercana que tenemos en Teaguanaco Bolivia rocas que están formadas en bloques que tienen una perforación cilíndrica que a la mitad de la roca gira en 90 grados y con un diámetro perfecto que todavía nos cuesta hacer nosotros con las maquinarias que poseemos y estamos hablando que eso se lo hacemos en madera, en ciervo, no bueno. pero una roca como la andesita, todos esos asuntos que son rocas duras y ahora es tanto el, la cantidad de roca que al decir proviene del nombre de cordillera de los Andes. entonces tenemos toda nuestra cordillera con esa roca y esas rocas fueron las que usaron todas estas etnias para mí una cultura cuando avanza es evolución hay un trance entre evolución e involución tenemos el caso, respetando a los incas de que de repente los incas encontraron alguna cosa salen como punco, pero uno analiza lo que viene posterior y es de, es de menor calidad o es de menor intensidad de lo que se descubrió antes entonces la sospecha es fueron los incas o una cultura de un desarrollo muy elevado Perfecto. ¿Cómo ve el futuro? De, ¿Cómo se ve el futuro de la ufología? ¿Será reconocida como ciencia algún eh, por el acto mundial de que es un fenómeno y que existe? Exacto. Eh, yo tengo preparado para usted otro fascículo, pero es un cambio y una ampliación a un fascículo escrito antes que era solo sobre la exosociología. Sí. Lo cambié. Hice una segunda versión y dentro de los capítulos es. me preocupé de extraer lo que la NASA ha hecho de contratar a 12 teólogos, 12 teólogos, para que analicen el impacto que puede tener saber que hay una cultura o una civilización fuera de nuestra tierra y qué impacto tendría en la mentalidad de la población humana. Ahora es cómo nos comunicamos. Hay 7.080 idiomas en el mundo. Dentro están incluidos los dialectos. Yo creo que el inglés, el francés, el alemán, lo más conocido, podrían ser algún tipo de comunicación con ellos. Si es que si ellos fueron los creadores de esos idiomas. La duda está en que a pesar que usted y yo hablamos castellano, a pesar de hablar castellano es difícil entendernos. Teniendo el mismo idioma. A veces interpretamos una acción de un grupo. Algunos lo apoyan, otros lo rechazan. Ellos plantean su, su razón. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar yo con una civilización que estamos...? Me voy yo a la escala de Kardashev en que dice que la civilización humana en estos momentos de 0 a 0,5% está, con todos los avances que tenemos. Y la escala de Kardashev habla de que el ser humano ¿Cómo aprovecha la energía que hay en el planeta? ¿Y nosotros qué tenemos? El carbón, los combustibles, eh, la energía eléctrica que logramos con otras cosas y la atómica. Pero no tenemos ocho fuera de la energía solar. Y Karnashov dice de que a medida que una civilización sepa usar la energía es la evolución que tiene todas esas cosas en algún momento van a tener conocimiento ahora yo me voy a a nuestra tecnología en 25 años hemos avanzado lo que nunca avanzamos en 100 años atrás con una tecnología impresionante yo comencé a usar un celular que había que propiamente tener una carretilla para llevarlo. <risa> Hoy en día, el celular tiene pero una tecnología increíble. Y eso mismo me ha llevado a hacer el fascículo modificado que se va a dar mi amiga Lil. donde hablo también de un mecena o un multimillonario ruso, que ha donado más de 100 millones de dólares por cada programa. Hay dos programas. Uno de ellos es similar al CETI, que es tratar de descifrar las señales que La llegan señal. al extranjero, o sea, del espacio. Pero él dijo, aporto dinero cosas que los científicos envíen señales hacia afuera. Así que esos dos programas están metidos ahí y están apoyados por la NASA. En este momento hay cuatro o cinco proyectos de comunicación hacia el espacio exterior con una inversión multi, multimillonaria, con apoyo de la NASA, con apoyo de grandes países europeos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se preocupan? de apoyar esos programas, porque algo hay. Algo tenemos que aprender de eso. Claro que sí. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que van a ver esto? ¿Qué le diría a las nuevas generaciones? Ah. ¿Cómo les daría ánimo? ¿Cómo les orientaría para seguir esto? Bueno, ¿verdad? nosotros tenemos un arma, en este momento, si por así llamarlo, un medio que es nuestro café ufológico de Santiago. Muy bien. Ese café buscológico es una catedral de conocimiento Porque allí llegan N cantidad de personas Que cada cual tiene un tema que hablar Con dos horas que yo me siento en ese café Aprendo lo que podría aprender con 10 libros Excelente Entonces los invito a participar de nuestro café Que se hace y después Lili la decir dónde está ubicado Todo el asunto hacerse amigos de ufólogos para aprender eh, muchas veces nosotros necesitamos que ustedes nos critiquen porque así nosotros nos esforzamos en sacarle la duda de la crítica que a ustedes les puede aparecer en un momento dado eso es el mensaje porque ustedes lo tienen todo es cosa de acercarse a un ufólogo participar de estos grupos y van a aprender lo que a nosotros nos costó aprender en 30, 40 Muy bien, don Wilson. ¿Quiere, aparte, dar algún saludo, algún mensaje? Por mi parte, yo un agradecimiento enorme por permitirnos eh, con todo entrar a su casa y poder tomar esta grabación, este registro, para el futuro. Para el futuro. Y, y también agradecerle por, por el apoyo y, y la investigación y los documentos que usted nos ha regalado, nos ha aportado y todo. Eso, eso habla de su gran solidaridad, de su nobleza y también de su inversión en el futuro, porque esto es una inversión en el futuro. Entonces haremos, haremos cosas bonitas con este, con este material, lo haremos llegar a quien corresponda, lo, lo haremos accesible para que conozcan cierto, su trabajo, su forma de, de investigar y todo. ¿Cuál es su, su mensaje final? Las puertas abiertas de nuestro café ufológico, punto uno. Eh, traten la juventud de anotar todas sus dudas que tengan con una casuística eh, la pueden subir por una red social la duda y tengan por seguro que más de algún foro se las va a contestar dentro de lo que merece el respeto del uso del vocabulario y razones que uno explica y así vamos a avanzar mucho y la juventud hoy en día tiene la garantía que nosotros estamos traspasando toda nuestra experiencia con el simple hecho de que ellos puedan aportar más en el futuro. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Wilson. Wilson Cuellar para ustedes. Y gracias a ustedes. Uh -huh.